El otro gran grupo de repetitivas es la que se conoce como indefinidas. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente que cuando empiezo a repetir, no sé cuántas veces exactamente voy a tener que repetir esta secuencia. Un ejemplo simple. Repetir mientras el ingreso, o sea lo que ingresa un usuario, sea diferente de la palabra fin. Y yo la verdad es que no sé de antemano cuántas veces voy a tener que pedirle a un usuario hasta que se decida a ingresar la palabra fin. Lo único que sé es que, en el momento en que eso suceda, se terminó mi repetitiva. Otra vez, el número puede ser muy chico puede ser muy grande. Yo no, no tengo idea. Puede ser que en la primera vuelta el usuario ingrese la palabra fin y se terminó. O puede ser que pasen un millón de veces hasta que por fin se decida a escribir la palabra que yo estoy buscando. Simplemente no lo sé. Y es por eso que decimos que la repetitiva es indefinida.